¿Un tecito? ¿Un cafecito? ¿Un vinito? ¿Un tequilita? ¿Una cervecita? ¿Un porrito? ¿Un pancito? Cada vez que disminuyes un alimento o sustancia, estás admitiendo tu adicción. La mente reduce la adicción a lo más mínimo para contrarrestar la angustia, que produce ese vicio. Recuerda que los diminutivos empleados en la comida Delatan tu comportamiento adictivo Un adicto es un esclavo que está adherido a un comportamiento repetitivo que daña su esencia Te invito a que sigas mi canal y aprendas más de cómo sanar las adicciones